Es un plan que se aprueba en este momento para no incorporar las, los posibles avances de la nueva ley de residuos estatal que está a punto de aprobarse. Es un plan completamente acrítico. Si bien en momentos determinados se habla de que hay una gestión en Guipúzcoa correcta de, por parte de una parte de los municipios de la gestión de residuos, lo que no se dice es que esos municipios son aquellos que han apostado por el PAP y las recogidas selectivas frente a la política de PNV y SOE de tirar todo al contenedor sin ninguna prevención. ¿Por qué? Porque han apostado por la incineración. Siguiente. Apuesta sigue apostando por la colaboración público-privada cuando se ha demostrado que la colaboración público-privada lo único que hace es que lo público pague las facturas y los, y los privados se enriquezcan sin tener para nada en cuenta ni a los trabajadores, ni a las personas que viven alrededor de los espacios que gestionan, ni a los entornos naturales. Prueba de ello es el divar que ahora están reconociendo que no era necesaria la incineración porque como saben que no va a tener materia prima suficiente para incinerar, lo único que se les ha ocurrido es reciclarlas para que estas incineradoras pensadas para residuos urbanos gestionen también los residuos de las grandes empresas. Queremos denunciar que no hace una clara apuesta por la prevención que debería de ser el primer paso en la gestión de residuos y además lo único que se puede decir de este nuevo plan presentado es que deberían de echarlo a la papelera de reciclaje.